que el día de ayer en la festejo del del aniversario del Estado plurinacional de Bolivia el presidente ha reflejado en su mensaje eh, cifras que son elocuentes por sí mismas en términos de que la economía boliviana ha mostrado una capacidad de respuesta ante semejantes escenarios a nivel mundial jamás vista en 40 años no donde la economía global ...sean vísperas de una recesión de magnitudes insospechadas y duraderas. Y lo que ha mostrado precisamente nuestro presidente son estos indicadores... ...de ser una economía resiliente ante un escenario mundial de, de inflación galopante. Bolivia ha terminado la gestión 2022 con 3.12% de inflación. Una de las más bajas del mundo y la más baja de Sudamérica... Por lo tanto, creemos que eh, aquellos eh, mensajes que dan ciertos analistas eh, despreciando estos resultados eh, no eh, enfocan o desconocen que realmente la economía boliviana está con baja inflación, estabilidad de precios, crecimiento económico, mejor recaudación tributaria. Si la economía no estuviera bien, Oscar, ¿de dónde la gente va a tributar? Los sectores económicos ¿De dónde van a poderle pagar al al Estado? Si la economía no está bien Y además es a lo largo Y eh, está diversificado En todos los sectores de la economía El paro de los impuestos No viene de una sola fuente Así que aquellas aseveraciones De un analista político Que me antecedió en tu programa carecen de fundamento y de verdad, porque realmente no es economista, pues este señor es un analista político. Él señala, por ejemplo, que ahorita estamos en niveles de endeudamiento que ya han sobrepasado todos los límites posibles, y eso es falso. El nivel de endeudamiento externo, Oscar, es del 30% respecto al tamaño de la economía. Según las métricas de la comunidad andina, si llegase a 50%, Ahí tal vez podríamos decir que ya hemos nos hemos acercado a un nivel donde podría ser de preocupación, pero ya en este escenario de incertidumbre mundial, ya incluso esas métricas ya no son tomadas en cuenta. Por ejemplo, Brasil tiene un endeudamiento del 88%, Colombia también tiene un, uno mayor que nosotros, y nadie se rasga las vestiduras por eso. No obstante, nosotros guardamos siempre la debida prudencia para no llegar a esas métricas que, digamos, la comunidad andina señala. Y tenemos un nivel de endeudamiento externo del 30%. Por lo tanto, yo eh, niego y desmiento todas esas aseveraciones carentes de fundamento técnico, carentes de información concreta y objetiva que señaló ese analista que me antecedió. Claro, porque como usted lo decía, ministro, se habló mucho no del tema de endeudamiento que Bolivia estaría de alguna forma mayormente endeudada y que el tema de la subvención algún día tendría que acabar. Estos dos temas, si nos puede aclarar en mayor detalle, ministro? Bueno, en la medida que la subvención ha sido un elemento que le ha permitido a muchos sectores mantener un escenario de, de certidumbre para seguir operando y seguir produciendo, ha sido un, es un elemento favorable. No hay que olvidarse que ya el precio también de los energéticos a nivel mundial ya está en franco descenso. Por lo tanto, también ello va a permitir que el esfuerzo que ha hecho el Tesoro del año 2022 sea un esfuerzo algo menor en esta presente gestión. Por lo tanto, eh, no es cierto lo que se está afirmando en términos de que la subvención otorgada actualmente es eh, para esta gestión insostenible. Eso no es así. Nosotros ya el año pasado habíamos previsto y lo hemos cumplido durante el 2022 en nuestro presupuesto y en nuestro programa fiscal financiero. Y también para esta presente gestión hemos hecho esas previsiones y que justamente se están adecuando a este descenso del precio de eh, los energéticos y también en términos de eh, los, la subvención que se da EMAPA MAPA para la compra de eh, insumos intermedios para la alimentación tanto de la carne de cerdo y otros alimentos. Ahora, ministro, hablando siempre en el tema económico, ¿cómo se ve la proyección para este año? Si bien hay datos a nivel internacional, incluso ustedes han emitido eh, terminando la gestión pasada, ¿Cómo va a ser el crecimiento económico de nuestro país? Eh, ¿Nos esperan meses importantes, eh, ministro, en materia económica? Mira, nosotros no somos los únicos que lo decimos, lo dice Banco Mundial, CEPAL, Fondo Monetario, que vamos a estar entre las tres o cuatro primeras economías de Sudamérica con mayor crecimiento. Entonces, nosotros en nuestro programa fiscal eh, financiero hemos establecido que vamos a estar creciendo a un 486. Eso significa que este es un año donde no vamos a dejar el ritmo de crecimiento de la gestión 2022, pero también preservando la estabilidad económica. La eh, noticia a nivel mundial es que la, las tasas de inflación ya van descendiendo a nivel mundial, pero a costa de qué? De una recesión, ¿Qué es recesión? Es una caída de la actividad económica porcentualmente de la actividad real, así llamamos los economistas, y que eso se va a reflejar en el mercado laboral con mayor desempleo. En cambio, en el caso de Bolivia, vamos a seguir generando crecimiento económico y eso también se va a reflejar en ingresos, demanda, demanda interna, de seguro y también generación de empleos y puestos de trabajo. Por lo tanto, nuestro programa fiscal financiero es un, una eh, suerte de eh, guía en términos de proyecciones, donde va a ir la economía. 4,86 en crecimiento, eh, 3,2 en inflación, 3,3, 3,29, ¿no? En inflación vamos a tener eh, un nivel de inversión de cuatro mil millones de dólares, que es algo importante, y eh, estos eh, indicadores... ¿Qué señalan? Señalan que la economía va a seguir en ese mismo camino, en esa misma proyección de crecimiento y estabilidad de precios. Eh, de igual forma se habló de la política cambiaria, ¿no? En relación al dólar, eh, ministro, ¿va a continuar en 6 bolivianos 96 centavos eh, el cambio por un dólar, ministro? El Banco Central de Bolivia ha sacado un comunicado en el cual ha señalado que el nivel de... y el... La política cambiar se va a mantener en tanto y en cuanto no vea eh, cambios significativos. Por lo tanto, nosotros eh, reforzamos esa idea del Banco Central y eh, la, la misma respuesta que ha dado hace más de dos años. Mientras nosotros no veamos elementos y fundamentos para modificar la política cambiar, esta se mantiene. Muy bien. Ministro Marcelo Montenegro, quiero aprovechar este contacto con Panamericana para que usted le explique en materia económica cuánto va a significar, recordemos el pasado viernes, el presidente Arce eh, firmaba un convenio con el consorcio chino CBC, con miras a la extracción, industrialización y comercialización de litio, ¿cuánto le va a significar y en qué tiempo ya podrá Bolivia ver un reto económico importante? Bueno, primero va a haber una... Eh... Suerte de transferencia de tecnología por parte de esta empresa y no es la única, ¿no? Vendrán algunas otras más porque la dimensión y escala de los evaporíticos es muy alto, pero va a estar invirtiendo más de 400 a 500 millones de dólares solamente en este proyecto, esta empresa, algunas vendrán con mayor nivel de inversión, y esto va a significar para el país unos ingresos a futuro de entre 2.000 a mil 2.500 millones de dólares, por lo bajo. Entonces, es importante el anuncio que hizo nuestro presidente hace tres días atrás, con la firma del contrato con esta empresa china, y que le está dando certidumbre, no solamente a Bolivia, sino al mundo, de que Bolivia ha ingresado a la era de la industrialización de los evaporíticos y del litio. Uh -huh. En el tema económico va a ser muy importante el aporte. ¿En qué tiempo, ministro? Sí, disculpe que reiteremos en este tema. Las proyecciones señalan que eh, estas inversiones y estas eh, transferencias de tecnología van a estar ya disponibles para las primeras producciones el año 2025. Eh, se habla ¿no? de baterías de litio que podría ya Bolivia eh, de alguna forma eh, exportar en un futuro inmediato ministro no solamente la venta propia del carbonato de litio sino con un componente de industrialización pero eso eh, en el detalle de todas las etapas y de la salida de todo este tipo de eh, segmentos de la industria de los aeropolíticos lo va a señalar con mayor presión nuestro ministro de Hidrocarburos. No obstante, nosotros la información de la que disponemos es que ya el año 2025, con esta transferencia de tecnología, nos va a permitir ya estar produciendo a gran escala carbonato de litio y de seguro los componentes de industrialización van a estar ahí disponibles para la venta seguramente de baterías de litio. Eh, ministro Marcelo Montenegro, Ministro de Economía, muchas gracias por estos minutos con Panamericana para todo el país para hablar sobre el tema económico. Ha sido un gusto, muy buen lunes. Gracias, Yo soy el agradecido y siempre están dispuestos para comunicarse con ustedes.